Creo que lo fundamental, eh, más allá de la participación de todos los compañeros, eh, fue que se notó en las distintas instancias como eh, muchos pudieron apropiarse de, de las actividades y dar sus puntos de vista, que estuvo muy bueno poder este, escuchar este, la idea de cada uno. Eso fue como lo más destacable para mí, de escuchar muchas voces. Capaz que lo que estaría bueno sería algo que, que interactuara más, por ejemplo, con docentes, con estudiantes y también con compañeros TAS de otros servicios. Capaz que estaría bueno algo en lo cual se mezcle más y sea algo más diverso. Este, mismo para que los compañeros de aquí del ISEF puedan ver otras experiencias en, en lo que te, sería la parte TAS y en la parte de dentro del ISEF tener un contacto más directo con con los otros colectivos que uno normalmente trabaja.